Hola amigos de Paua, mi nombre es Roby Ron, soy Community Manager de Pro Evolution Soccer y estamos aquí en Santiago, en el Estadio Monumental de Colo Colo, para hablar de la PES League. Como ustedes saben, la PES League este año ha sido el uno de los torneos más grandes que tenemos en Konami. El Pro Evolution Soccer, la verdad, ha comenzado a estallar en el tema de los eSports. Este año, tenemos un nuevo modo dentro de PES 2017, que es directamente para jugar la PES League. Como ustedes saben, temporada 1 y temporada 2, la gente pudo clasificar desde sus casas jugando online pero ahora estamos aquí en Santiago para clasificar a la gente en presenciales ¿Por qué no, la gente lo vino pidiendo en las redes sociales nosotros escuchamos mucho lo que ustedes dicen acerca de cómo clasificar a la PES League entonces estamos dando una oportunidad a la gente aquí en Santiago para que pueda clasificar a las finales que son mañana aquí mismo en el estadio de Colo-Colo la verdad, estamos muy contentos de estar aquí la verdad que el, el nivel de los jugadores es muy bueno y no queremos que se desperdicie ya que por ahí unos que otros no pudieron clasificar en jugando online ya que a veces el tiempo no les daba para jugar un partido al día así que hoy estamos acá buscando a los mejores chilenos para que representen a Chile en la final continental todos los invito a que por favor se sigan inscribiendo en la PES League lo primero que tienen que hacer es ir a pesleague.com, inscribirse y comenzar a participar Uh, tal vez no llegues a este año a, a estar en las finales, pero puedes comenzar a participar en premios semanales que van a arrancar en los próximos meses. Así que te espero, resítete en PESLINK.com. Bueno, hay muchos premios. Por ejemplo, esta semana acá en Chile, tenemos unas lindas medallas hoy que vamos a entregar a los jugadores, a los ganadores de hoy. Y tenemos para el ganador de mañana de las finales que va a representar a Chile. Ya es primero que va a representar a Chile. Va a ser el mejor jugador de Chile. Así que va a estar viajando con todo pagado a Buenos Aires para jugar la final continental. Así que premios acá hay. Y aparte, ya hablando de premios mayores, el ganador de las continentales, son cuatro ganadores, va a viajar a la Champions League. ¿Quién no quiere disfrutar un partido de la Champions League? Y aparte allá hay dinero, dinero en efectivo. Así que hay muchas cosas que ir viendo. Si quieres más detalles, como te dije, visita la página de pezleague.com. Amigos de Paua.cl no se olviden, miren esto, den su like, continúen compártalo y vamos acá a seguir disfrutando del Pro Evolution Soccer. Don't forget, shout out to Pawa.cl. Everybody go check them out. P-a-w-a.cl. <laughs> It's, uh, my name is Tommy Williams. <laughs> <laughs>